De ponerle el rostro a la finanza y la economía cada lunes en este espacio Contacto diario. Así que saludamos y le damos la bienvenida a nuestro compañero Ezequiel González. Saludos, señor González. Ya, Víctor, Sergio, buen día a todos los amigos. Les... Antes de Ezequiel de, de, de, de tomar el, la batuta. Vamos a coincidir, Sergio, porque la... creo que estamos conectados. Adelante. Nosotros no podemos obviar el suceso del día de ayer, donde. Eh, la, la NBA el mundo está, del baloncesto está, de está de luto donde eh, perdió la vida una, una insignia un, un, un salón de la fama de la NBA como fue la mamba negra Kobe Bryant eh, solamente decir lamentable, lamentable lamentamos su muerte pero eh, tenemos que decir que la fuerza de la naturaleza no se deben desafiar la naturaleza tiene sus propias reglas y eso no necesitan un comisionado, no necesitan un juez para ser cumplida. Ellas se cumplen porque son así. Y lamentable ese, ese hecho, un, una, un, un, un jugador con una trayectoria impecable, con una eh, fanaticada, una, una, un amor por el juego increíble como, como nadie y Esperamos que su familiar esté, que les restan porque también falleció su niña mayor, unos 13 años, ¿verdad? Así es. Ella era muy unido, ella, ella iba siempre a la cancha cuando él, estaba, cuando él jugaba. Y lo oímos hablar en español en una, en una entrevista y fue muy bonito lo que expresó para nosotros los latinos, y yo creo que eso se lo agradecemos, su esposa es latina. Y nada, eh, triste, pero paz, eh, esto es esto paz un escenario. A los restos de Kobe Bryant... que dicho sea de paso serio, y se se había convertido en el entrenador personal de su hija, que se vislumbraba, que en los próximos años se espera que la mujer pueda jugar en el baloncesto de la NBA, y ella era una promesa de que esos objetivo se pudiera cumplir. Así que nosotros lamentamos desde aquí, como espacio, como medio, y como seguidor del baloncesto, ¿verdad? De la pérdida de este gran eh, como dice Sergio, eh, una insignia, un símbolo del baloncesto de la NBA. Saludos, señor Ezequiel González. González. Cuéntenos qué nos tiene para hoy en cuanto a lo que so, lo que es la finanza y la economía mundial. Mira, lo primero que voy a decirle es que Pasen por la feria AutoFrank. La feria inicia formalmente el día 10 de febrero, pero desde ya pueden ir pasando a ver su vehículo. Creo que es un excelente momento para la compra de un vehículo. Eh, por asunto de que ya pasó el año, ya se va a tomar una decisión con más calma. Ya en el de marzo vienen las empresas que pagan eh, su bonificación. Este bono, ¿verdad? Exactamente. Cualquier suceso de la mano. Con cualquier suceso que pueda acontecer económicamente a fin de año, de que aumente la tasa del dólar, que a su vez afecta el, el precio de los vehículos, también tú vas a estar cubierto. Tú vas a comprar una mercancía que se compra en dólares y te vas a endeudar en pesos. El que, el que quiere comprar crédito. O sea que es un buen momento. Pasen por la feria de Pasen desde ahora. Vayan mirando los modelos. Eh, mirando sus vehículos. Y así pueden tomar una decisión de manera fría, sosegada. Con, ...con planificación... ...vamos a pedirle al mate que por favor... ...inicie... ...con las imágenes que tenemos para hoy... Eh, ...vemos aquí que Tesla... ...está en República Dominicana... ¿no? ...ya con el... ...no con los carros sino... ...con el asunto de las baterías... El almacenar energía... Sí. ...ya no con una sola batería... Tú puedes, ...tú puedes darle a, a, a la casa entera... ...ellos venden un sistema que es muy interesante... ...porque ese sistema no solamente almacena la energía, sino también como que la autorregula mm. en una casa que tú tengas ellos te cuando tú dejas un uno no lo prendía en ciertos horarios que no son necesarios ella misma te la paga o sea, oh. es como no, no, puramente no materia, sino que es algo más es como un, un instrumento de administración de eficientización de la, de la de la energía eléctrica de la casa así que ya tele está en el país formalmente ahí vemos que tiene su representante en el país y todo eso, así que Tesla sigue innovando en materia de energía.